eh, solo tenés que estar atento, atenta a elegir el que más te conviene ahí está la libertad de albedrío sí, lo dije bien te invito a que te suscribas a este canal de YouTube que le des like al video que le des click a la campanita eh, que le de, eh, que dejes un comentario todo eso me ayuda a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 te traigo cuál es el ángel que rige eh, estos días, en realidad, este tiempo, este momento. Eh, desde ayer, eh, lunes eh, 6 de febrero, y más o menos hasta el viernes, o sea, toda esta semana, Está rigiendo el ángel número 64 de la Cábala Hebrea, según la astrología, que es Mejiel. Yo te lo voy a dejar abajo en la caja de descripción, todo esto que te estoy contando. Rige desde los 16 grados de acuario hasta los 20 grados de acuario, inclusive. O sea, el próximo ángel empieza cuando el sol entre los 21 grados de Acuario. El mejor horario de invocación, que no quiere decir que no pueda ser otro, eh, es entre las 21:01 y las 21:20. Igual podéis invocarlo en cualquier otro momento. Es el ángel que está en estos cinco días, o casi cinco días, rigiendo, está más cerca de nosotros esa vibración, esa sonoridad, acordate que la cábala hebrea lo que le da importancia es a lo sonoro, a la vibración que se produce, esa invocación divina ¿sí? que se produce cuando decís Mejiel, Mejiel. Y con eso ya estás invocando a una vibración con la cual se puede obtener Consuelo en la adversidad. Eh, Podéis exaltar las plegarias y los votos de los que esperan la misericordia de Dios. Eh, Podéis también obtener protección contra la llamada de los instintos. Inspiración para escribir libros, novelas, obras literarias, ayuda para que las obras sean editadas y para la, la profesión del escritor en general, el comunicador a través de lo escrito. Y la invocación es, Mejiel, espero de vos, señor, que utilices mi talento para instruir a los hombres sobre las verdades eternas las facultades que con el vivir he adquirido, pongo, Señor, a tu disposición para que vivifiques con ellas a los que duermen. No abrigo otra ambición que la de transmitir a mis hermanos las bellezas de tu universo. No es una tarea fácil y solo podré llevarla a cabo si tú, Señor, me prestas la inspiración. Abro mi corazón y mi mente a tu soplo. Transítame. Entra en mí. Pon en ellas tu divina simiente. Eh, ese es el ángel que está rigiendo todos estos días. Esa es una invocación. Pero vos simplemente podés invocarlo como más te guste. Pero sabías que la Cábala Hebrea te asigna 10 ángeles guardianes según tu carta natal, más otros dos, y que cada uno están específicamente eh, para algo en particular en tu sello de vida, que es tu carta natal. Por eso si querés saber tus propios ángeles guardianes, eh, esos 12 de los 72 que tiene la Cábala, para invocarlos cada vez que necesitas algo, ponete en contacto conmigo. Eh, por ahí en la descripción o en algún comentario fijado te dejo mi número de teléfono para que me mandes un WhatsApp, o que te pongas en contacto por Telegram. Y te invito a que te suscribas en todas nuestras redes sociales y me sigas. Eh, ahí, eh, después del video, te dejo todas las redes sociales. Eh, te mando un abrazo enorme, como siempre. Y nos volvemos a encontrar en el próximo video, que será... El estreno el día sábado eh, sobre otro tema no angelical y sobre un tema angelical para el próximo martes. Chao, hasta la próxima.